Dale, dale. Ahí ahora están entrando bastantes, ¿eh? en este último ratito llegaron varios, pero bueno, dale. Eh, está ya grabándose. Bueno, bueno, de a poquito vamos a, a ir empezando en esto que nos pone a prueba a esta, eh, o sea, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta grabación del encuentro. Eh, y y la, este momento presencial del encuentro que estamos haciendo en sincronía eh, para una vez más encontrarnos con, con la profesora y especialista en los contenidos y capitana de esta galaxia, de la primera galaxia de la actualización académica eh, en educación y tecnologías digitales para nivel primario, para nivel secundaria, del Infod, eh, en el programa Nuestra Escuela del Ministerio de Educación de la Nación. Así que, eh, a pesar de este traspié, de las dificultades que, que nos hicieron cambiar un poco el escenario en el que se desarrolla el sincrónico, igual nos estamos encontrando porque eh, nos parecía y nos llegaba tanto de quienes están cursando, de los tutores, las tutoras, las coordinaciones, eh, una inquietud para poder hablar de alguna manera con Mariana para que nos cuente un poco más qué es eh, lo que se espera con su propuesta de actividad integral, cómo, cómo, lo está, cómo lo propuso, cómo lo imaginó, cómo fue viendo a lo largo de estos intercambios que tuvo con varios compañeros y compañeras que, que están en la cursada, y, y bueno poder también abrir un espacio como para preguntarle. Vamos a desarrollar este encuentro por media hora, va, va a tener esa duración, y, y bueno, estamos muy contentos y muy contentas, a pesar de este momento raro que nos toca, pero muy contentos, muy contentas, estamos transitando ya el final de lo que es nuestro primer viaje, nuestra primera galaxia, con muchas cosas para mejorar, y esperando que se incorporen otros compañeros y compañeras, y próximos a avanzar en la segunda galaxia, pero estamos muy contentos y muy contentas de estar transitando este final. Y este tramo tiene esta característica que es la producción final de, del trabajo. Así que con mucha alegría le doy la bienvenida a, a mi compañera, amiga, profesora, Mariana Magio, que, que nos va a estar contando un poco sobre ese trabajo. Bueno, buenas tardes, Verónica, equipo de coordinación de esta actualización académica tan intensa en un punto. no. Eh, muchas gracias, quiero agradecerles a vos, a tu equipo, a las coordinaciones de tutores, a las y los tutores por haber acompañado todo este recorrido, que siendo el primero siempre tiene los avatares del primero, y, y los, arranques, los arranques de los viajes, no, hasta que uno se va acomodando me parece que también, bueno, un momento especial del año, con colegas de vacaciones. Yo quiero primero agradecer a todos los y todas las participantes por todos los comentarios que nos hicieron llegar, por la participación en Los Vivos, por las, eh, to, todo el movimiento que hubo y que sigue habiendo en las aulas virtuales, por las lecturas que hicieron, por las actividades que hicieron en algunos casos. Eh, hay una propuesta que de alguna manera busca ser coherente con lo que planteo y, y lo que planteo es que este, más allá de la cantidad inmensa de gente que participa pueda ser un espacio de reflexión, de, de encuentro, de co-construcción con colegas y bueno, por ahí nos decían, pero hay mucha lectura, eh, o hay muchas actividades, o las actividades no son tan estructuradas como nos gustaría, y no es tan fácil organizarnos en grupos, cuando todos trabajamos un montón de horas, y todo eso es súper cierto. Son temas que venimos pensando desde el diseño de la propuesta, y también... Digo, cuestiones que, que más allá del peso que tienen, eh, no, no pueden hacernos renunciar a un modo de entender la cuestión. Y, y el modo que, que tengo de entender la cuestión y que propongo para este primer universo reinvención tiene que ver con, que, con todo eso que circula, que circula sin que ustedes sean participantes de la actualización podamos hacer algo. Y para mí poder hacer algo es encontrarnos en esos grupos que constituyeron con apoyo de sus tutores para pensar, aunque sea alguna cosa eh, que quede como germen, como una inspiración de lo posible, de lo que les gustaría hacer, de lo que tal vez en los próximos meses se animan a ensayar y si no es en los próximos meses, tal vez el próximo año. Nosotros fuimos proponiendo para los tres tramos, ahora estamos en el cuarto, eh, actividades que no estaban planteadas como obligatorias, que algunos de ustedes hicieron, y que cuando las hicieron en muchos casos nos, nos emocionaron, nos sorprendieron, nos alegraron. En otros casos dijimos, bueno, eh, todavía se les puede dar vueltas de tuerca, y por eso hay un modo de pensar la actividad donde lo que aparece en una semana, se reconstruye en la siguiente, y se reconstruye en la siguiente, y se reconstruye en la siguiente. Mi maestra y la maestra de muchísimos de los que estamos acá, Edith Litwin, cuando hace muchos años ya decidió para la educación a distancia que el centro de la propuesta tenía que estar en las actividades, y no en la repetición de lo que dicen los libros, eh, me enseñó que a veces la gente no hace las actividades, pero eso no quiere decir que no las lea, que no las piense, que no se quede con una pregunta dándole vueltas, con algo que después le resuena a la hora de pensar algo que va a hacer. Me parece que ahí ya suceden muchísimas cosas. En el tramo 3, es decir, en el que acaba de cerrar, Habíamos planteado una actividad, eh, algunos bastantes la hicieron, otros todavía no la hicieron, que tenía que ver con decir, bueno, empecemos a pensar como grupo en un horizonte de transformación posible. Y vengo hablando mucho en los últimos vivos de los horizontes de transformación, de la producción como eje, del ensamble, que ensambla lo físico y lo virtual, lo, eh, lo individual y lo grupal y lo colectivo, todos temas que vengo trabajando en los últimos días, en esos vivos que si no vieron eh, cuando ocurrieron, por supuesto tienen chance de volver a de, de mirar en, en las grabaciones. Y, y una de las cosas que, que les pedimos es que esa idea grupal respecto de un horizonte posible de transformación. Yo di algunos ejemplos, pero incluso ayer comentaba uno que eh, propuso una compañera de ustedes la elaboración de un diccionario digital entre tantos otros que aparecieron. Eh, les pedíamos que nos lo contaran a través de un video y una de las cosas que pensamos es bueno un video es un desafío demasiado grande para hacer y uno puede decir sí y puedo decir, no, digo, a ver, eh, nosotros hacemos, estoy haciendo videos todos los días y les aseguro que eh, no tengo un manejo demasiado sofisticado de la tecnología. Agarro el celular, prendo la cámara, miro cámara y hablo. Trato nada más de que me pegue bien la luz y me pongo anillos, como ya saben. Eh, y pensamos, y lo pienso, me voy a hacer cargo de esto acá, de esta parte, que poder hacer un video. Es eh, parte de lo que uno piensa cuando piensa en términos de una actualización en tecnologías digitales, aunque no sea ese el centro. El centro es otro, el centro es la propuesta pedagógica, el centro es poder pensar desde otros lugares, es poder pensar esos horizontes de transformación, es poder pensar los ensambles y tantas otras cosas que van a aprender acá en los otros universos. Pero que eso plasma en algún tipo de propuesta que tiene una bajada concreta, que una bajada posible para la generación que nos toca educar es que sea audiovisual y supone que hagamos un video. Dicho esto, viene como el desafío más grande, que es el de hacer la producción final del, del universo Reinvención, de este tramo en el que tengo el honor de acompañarles. ¿Por qué hacer la producción final? Y bueno, porque esa produ producción final la de la de la es una condición la para la, de la aprobación de, de, este, de este universo y para pasar al que sigue con la gran. Iglesia, la de silencio. La de la Entonces, eh, en este último tramo hay una serie de actividades que ayudan silenciando, sería hermoso. Eh, hay una serie de actividades, en concreto cuatro actividades, de las cuales dos son, de nuevo, optativas, pero ojalá tengan ganas de hacerlas, dos son obligatorias. Y acá es donde se juega lo principal, porque las dos que son obligatorias son estas que son la condición para la aprobación de este módulo, de este universo. Entonces quiero súper brevemente, para que podamos charlar y pregunten y digan lo que quieran, hablar de estas, dos, eh, de estas actividades. Voy a, voy a hacer un rápido recorrido de las cuatro, porque me parece que si tienen ganas de hacerlas, como que organiza eh, volver a mirar todo lo que pasó en este mes, tal vez si llegaron tarde, tal vez eh, si si estuvieron un poco a los altos, tal vez si pudieron hacer un recorrido más parcial, es como para mí un interesante recorrido para mirar hacia atrás, para ubicarse en estos el... temas, y para poder generar una producción que a ustedes les resulte interesante en el cierre. Entonces les propuse, eh, revisen resumidamente su historia como docentes con las tecnologías de la información y la comunicación, y establezcan cuatro ideas o orientaciones que van a guiar sus propuestas en esta cuestión de acá en más. Y acá quiero decir, tal vez esas cuatro ideas son las cuatro ideas de la propuesta con las que ustedes se sienten más cómodos. ¿sí? Me decían, por ejemplo, que la, la noción de formas alteradas no es tan sencilla de entender. Eh, bueno, Pero tal vez esa no es la que mejor les viene a su causa Y entonces quieren elegir otra Por ejemplo la idea de inmersión O tal vez quieren conectar la idea de inmersión Con algo que les resulta más cercano Como la idea de pensar eh, las prácticas pedagógicas Desde una perspectiva narrativa O sea, son cuatro ideas que son para ustedes eh, Que son para para quedarse, ¿no? Como, como en este ejercicio de reconstruir lo que fuimos abriendo en, este, en esta propuesta. La segunda, que también optativa, eh, dice, definan de modo sintético eh, lo que esperan de sus prácticas de la enseñanza a partir de un horizonte que puedan pensar en cinco años, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces... Una cosa es lo que guía nuestra práctica ahora y otra es en ese universo, en ese universo posible de cara al futuro. ¿Qué es lo que les encantaría que pase con sus prácticas de la enseñanza? Y uno podría decir, bueno, que sean emocionantes, que sean que, que mis estudiantes se sientan totalmente involucrados y, y si ustedes ponen esto en un video y se lo quedan como un material, al que pueden volver, que pueden compartir con un colega, bueno, es como parte de sentar las bases de este recorrido que van a hacer en la actualización. Esas son dos cosas que pueden hacer si tienen ganas, si quieren, si les sirve, si les sirve de nuevo, para mirar hacia atrás y decir, me quedo con esto, me quedo con esto, me quedo con esto. Luego tenemos dos propuestas que sí si ya ahí vamos, la hora de la verdad son las que tienen que entregar para probar eh, este tramo y para poder pasar al siguiente, el universo eh, increíblemente potente que van a vivir con eh, mi queridísima Karina León. Esas dos. Una tiene que ver con decir, aquello que fueron que empezaron a pensar en grupo que tiene que ver con un horizonte de transformación, que articula, que da sentido, que nos permite pensar de otra manera, redefinir tiempos, que tal vez pusieron en un video la semana pasada, o en principio de esta semana, o tal vez no, les pedimos que la bajen a un gráfico, ¿sí? que nos muestren en un gráfico, que lo pueden dibujar a mano alzada, que lo pueden hacer con una aplicación, que lo pueden hacer en una diapositiva de PowerPoint o como quieran, como les guste, como prefieran, pero que nos dé una idea de un sentido de esa propuesta que ustedes van a por lo menos con la que van a soñar a partir de los temas que abrimos en el universo reinvención. Ese gráfico que lo tienen que lo pueden hacer grupalmente con el mismo grupo que vienen trabajando, pero si alguien Dice, no, bueno, yo prefiero hacerlo individualmente, lo importante es que cada uno entregue un gráfico. Es parte de la condición para aprobar esta propuesta. Entonces, todos tendrían que entregar un gráfico. Lo que hicieron hasta acá contribuye a esta creación, pero la entrega final, de nuevo, hora de la verdad, es la entrega de este gráfico. Es un gráfico que piensa el horizonte de transformación, lo piensa a modo de ensamble y lo pone en términos de un, un esquema que nos permita comprender a dónde están parados, qué están pensando. Redefinen los tiempos, se están haciendo preguntas, hay interacciones con otra gente, usan plataformas para algo, pero en realidad también tienen eventos físicos de tal característica. En los vivos hace tres días que estoy hablando de ensamble, pueden tomar eso como referencia. Y la otra actividad, de nuevo obligatoria, eh, para probar este universo reinvención, De Mariano, silencio, me parece que estás Super, no Marian, muteada. ¿Marí? Mariana, estás muteada. Mariana, estás eh, muteada. Actívalo, por favor. No. no sé qué pasó. Eh. Perdón. ¿Llegué, se, ¿Se llegó a escuchar el audio? No, el último tramo no se escucha. La. Entonces, gráfico y la otra condición. ¿Y la Pamela ahora se escucha? Eh, y, la sí, sí, y la otra condición, la otra, la otra actividad, es que ustedes hagan un ejercicio metacognitivo, qué recorrido hicieron, qué aprendieron, qué se llevan, qué preguntas se hacen, qué ideas nos quieren dejar a nosotros, una mirada de este proceso que hicieron, y que lo manden a través de un audio. Si alguien tiene problema con el audio, lo puede mandar escrito, lo pone en una hojita, y se acabó, ¿sí? Pero entonces tienen obligatorias dos entregas. Ese gráfico que recupera el trabajo que están haciendo grupal, que es la graficación del ensamble, y el audio, que es un ejercicio metacognitivo de qué les pasó con esta propuesta. Pero sobre todo metacognitivo es volver sobre los propios procesos cognitivos. ¿Qué me permitió pensar? ¿Qué me ayudó a abrir? ¿Qué me queda como duda? Eh, qué idea quisiera compartir a partir de esto en una cosa sintética es súper abierto y libre nos encantaría que sea como contundente que, que, nos, que nos dé cuenta de si ustedes por lo menos se llevan dos o tres cosas con las que en este viaje pasan al próximo universo a la manera de viajeros antes de eh, antes de pasar a abrir si ¿Sí me pueden me pueden habilitar eh, para compartir pantalla equipo. ¿Se van a hacer cohost o algo por el estilo para que yo pueda compartir. Vero, La, Laura, Laura, estás vos con el host. No, ya está, Mariana. Muchas gracias. Quiero mostrarles una este, este es el ejemplo del de mi propio gráfico de ensamble es el que eh, tomé en el anteúltimo vivo, donde acá me faltaría, si esta fuera mi entrega, mi entrega grupal, faltaría aclarar cuál es el horizonte de transformación. ¿no? Por ejemplo decir, voy a trabajar con la construcción de un diccionario digital para una lengua de pueblos originarios, que era el ejemplo que tomábamos ayer. Me falta eso y acá faltaría un poco de especificación. Pero esto es más o menos un gráfico posible en el que cuento cómo se desplegaría un ensamble basado en un horizonte de transformación. Es un ejercicio... Disculpame, debe estar relacionado a la actividad del video que hicimos, este ensamble, ¿sí? Ahí está, Exactamente. Bien. Exactamente, es bajar el video que hicieron, sí, exacto, eh, y quería decir al respecto que es un ejercicio sencillo, ¿no? que si les puede llevar a reunirse una o dos horas, y de repente si hicieron el video les va a ser mucho más sencillo, es una o dos horas que en lugar de estar pensando que tienen que van a ir a hacer una evaluación en línea en la que les vamos a tomar a ver si pueden este, reproducir la idea de ensamble o la idea de inmersión las formas alteradas no la tomaríamos porque parece que se entendió poco eh, en lugar de hacer eso es una producción que les queda para ustedes que les queda la manera de planificación que les queda como herramienta de trabajo ojalá y que, por qué no, es tal vez una base de otras cosas que van a ir construyendo y reconstruyendo en el universo de invención. Paro acá y escucho. ¿Qué día tienen que entregar? Ah, nadie está preguntando eso. El 12 de agosto. Falta súper poco, pero porque es una actividad que se hace súper rápido. ¿Dije bien el día? Sí, Mariana, el perfecto. Bueno, entonces, eh, si no me contestan los del grupo puedo presentar solo el video. Sí, a ver, eh, a nosotros nos encantaría, César, que este fuera un trabajo grupal, pero si por alguna razón llegaste hasta acá y no tenés el grupo, capaz es súper sensato que vos hagas tu propuesta, que la pienses en articulación con otros docentes de tu institución, y que hagas el gráfico con eso. Me parece que es un ejercicio totalmente abierto, para que uno pueda hacerlo con sus con docentes colegas de la institución. Totalmente. Los grupos están constituidos y nos encantaría que suceda en grupo, pero por si alguna pidan ayuda a sus tutores, pero si por alguna razón no está funcionando, eh, también tiene sentido que ustedes construyan su propia grupalidad con la que hacer este ejercicio. Es un ejercicio para aprender, no es un ejercicio... Eh, tiene sentido en el marco de esto que estamos pensando, que es una producción para ustedes... Que consolide algunas de las cosas que estamos planteando acá o que las interpele y que sea parte del proceso de aprendizaje. ¿Más preguntas, comentarios? Mientras van, van compartiendo, había al principio, habían dejado preguntas otra vez con la grupalidad. Carolina, no, perdón, no, no, quiero contestar a Carolina. Carolina, vale. que dice que, Carolina que dice que está atrasada. Carolina, a ver, eh, <susurra> la vida del docente es tan dura y nos queda claro, ¿eh? Y, yo creo que acá hay que hacer... Mi recomendación sería que, que traten de llegar en estos días. ¿Por qué? Porque después empieza eh, el otro universo. Y entonces es, se van a ir atrasando y atrasando y un día van a decir, tengo tanto atraso que me voy a ir y eso es lo último que querríamos que nos pase y que les pase. Yo preferiría eh, hacer una recomendación que es que se concentren eh, en la lectura, de la tercera semana y de la cuarta semana, y se pongan a construir la propuesta y el ensamble. Fue como que las primeras semanas fueron más de contexto, de entender una parada respecto del de conocimiento contemporáneo, de pensar ciertas alteraciones, pero me parece que este es el momento de tomar como eh, fundamentalmente la idea de, de crear ensambles, que es la última y la anterior que era, eh, no era eh, renovar los marcos, renovar los marcos y crear ensambles. Y entonces se concentran en esas dos, arman una idea de proyecto, la bajan en un gráfico y hacen su proceso de reconstrucción sobre este ejercicio les sobra el tiempo que tienen para hacer eso, porque son unas horas de trabajo, unas para leer, dos o tres para juntarse y hacer la elaboración. No a ver, no es un ejercicio sofisticado, no les estamos pidiendo una tesis, no les estamos pidiendo un desarrollo de 7.000 páginas, ni siquiera de 7. Son ejercicios súper sintéticos justamente a los efectos de que ustedes puedan hacerlos y seguir adelante. Estefanía. Eh, sí, quería hacer una consulta. La idea es tomar un contenido que sería este horizonte de transformación y poder vincularlo con lo que sería lo virtual y también con otras áreas, podría ser. Sí, no sí. Eh, Estefanía, ahí te recomiendo, si querés ver los últimos videos en los que trabajé con esto, pero básicamente no es el contenido, sino que es, el problema que vas a abordar, que es un problema de la comunidad, es un problema en la realidad, es un problema que nos interpela, es un problema que a tus estudiantes los puede eh, comprometer, y ahí ver cómo se articula los contenidos, ¿sí? y ahí ver cómo se articula lo individual lo colectivo, ahí ver cómo pones momentos, eh, momentos distintos de, de creación, de análisis, de intervención, ver cómo pones ahí lo físico y lo virtual en un gráfico que muestre una planificación distinta. Sí, va por ahí. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. ¿Podrías volver a explicar la última pregunta? ¿Cuál era la última pregunta, Pamela? Emil se va a estar toda esta grabación completa. Ah, la 4. La 4 es un ejercicio en el que ustedes miran lo que les pasó con este universo de reinvención y hacen lo que se llama un ejercicio metacognitivo. ¿Qué es un ejercicio metacognitivo? Es pensar acerca volver sobre nuestra cognición para analizarla es decir, desde que empecé, entré al aula, vi estos materiales, leí estas cosas, fui a los vivos, me encontré con mi grupo ¿qué me pasó? ¿qué aprendí? ¿qué me parece que es relevante? ¿con qué me quedo? ¿qué me queda abierto? y eso es un audio, ¿sí? voy a hacer este, voy a hacer, el, voy a hacer la simulación Voy a hacer la simulación. Soy, hola, soy Mariana Maggio, estuve en el universo reinvención, eh, me pareció interesante en la primera semana poder ubicarnos desde una mirada más contemporánea, eh, en la segunda semana a la hora de pensar la reinvención de la clase, creo que la, la idea de formas alteradas... Eh, no terminó de quedar clara, pero me parece que queda un interrogante abierto, me gustaría leer más sobre esto. En el encuentro con el grupo me pareció importante hablar con colegas de otras áreas, aunque ofreció sus dificultades porque no pudimos encontrar un horizonte de transformación, sin embargo, a la hora de hacer el gráfico, pudimos pensar en términos de ensamble, y eso es algo que creo que me puede resultar interesante para pensar eh, las prácticas de la enseñanza del año que viene, aunque tal vez no llegamos a tener unos planos de concreción que, nos, que me hubieran gustado. ¿Cuánto duró eso? ¿Un minuto y medio? Ese fue mi ejercicio metacognitivo. Ustedes tienen que hacerlos de ustedes. Una simulación de un ejercicio metacognitivo. Y a nosotros eso nos va a ayudar también para pensar, para pensar mejor la entrada... En, en, el, en el universo que viene, etcétera, etcétera. Les hice una simulación, oh, un poco precaria, se las hice con un, se hice con un rollo de cocina, Va a pasar, puede, pasar, puede quedar en las memorias de la tecnología educativa, que la profesora simuló un ejercicio metacognitivo en un dispositivo tecnológico que era un rollo de cocina. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, soy tu profe acá, Romina. Viste cómo es la vida, ¿no? Nos va encontrando y además ahora están las redes, nos seguimos encontrando, soy tu profe ahí, y vas a tener otras profes geniales y todo eso. Eh, Rosario, igual lo puedo volver a decir, ¿eh? Eh, la, el 3, que es el primero de los obligatorios de esta entrega final, es un gráfico, un gráfico de ustedes, donde ustedes grafican el ensamble. Agarran, se hicieron el video con el horizonte de transformación que discutieron con su grupo y lo bajan a un plano mucho más concreto. Lo grafican, como en ese dibujo que acabo de mostrar. Y eso les puede dar como una idea distinta para pensar la planificación y una planificación con lo físico y con lo virtual. Eh, de nuevo, son trabajos sencillos, hoy es cuatro, tienen hasta el 12, eh, Están pensados para que los puedan, re, eh, los puedan hacer. Gracias Ignacio. Eh, la, el, gráfico es, el gráfico en su naturaleza está pensado como grupal, pero si tuvieran problemas con el grupo, no se terminan de entender, o de encontrar, o de conectar. No dejen de entregarlo, porque lo que más queremos es que entreguen y que sigan la actualización. Entonces, hagan su propia grupalidad, agarren tres docentes, colegas del colegio, y le dicen: Vení que yo estoy trabajando con esta idea de ensamble, eh, vamos a, ayúdenme a hacer mi gráfico, no lo hagan solos. Eh, Aún cuando tuvieran dificultades para encontrarse con el grupo, no lo hagan solos o solas, eh, queremos que esto sea. Una búsqueda en términos de construcción colectiva. El ejercicio metacognitivo es individual. Los ejercicios metacognitivos, por definición, son individuales. Aunque hay cosas interesantes para pensar de lo colectivo en lo metacognitivo, pero en general es un ejercicio de reconstrucción, eh, retrospectivo, individual, donde uno vuelve sobre los pasos del propio aprendizaje. ¿Qué más? Mar ¿Qué más? Marian, quedó, ¿Qué sí. quedó por ahí perdida una pregunta de Carlos que consultaba si sí, entonces no, las actividades, la actividad del tramo 4 coincide con la actividad final. Exactamente, no hay después otra actividad final del seminario, por eso hagan este último esfuerzo, ¿sí? y con, de este modo cierran el. Voy a decir el esto entreguen, a ver gente que están acá y los que lo van a ver y los que lo van a escuchar, eh, es un ejercicio sencillo, esta es la primera parte de la actualización, lo que más nos importa es que la producción de ustedes aparezca, que aparezca, aunque sean las mínimas ideas en las que se vieron interpelados por esta propuesta, agárrense de eso, construyan algo, pónganlo sobre la mesa, tiene que ver con el empezar a jugarse, y, y así siguen. ¿Sí? ¿Qué es lo que más nos importa? Que este sea un espacio de producción colectiva, estamos todo el tiempo discutiendo la evaluación, o sea, lo último que queremos es que la evaluación sea un factor de expulsión, porque el si hay algo, lo que tratamos en la vida es de ser coherentes entonces, no tengan miedo, entreguen, es un ejercicio si no nos gusta lo que hacen se los vamos a devolver y vamos a decir che, mejorenlo esa es nuestra idea de la evaluación pero, pero háganlo sí, Laura, sí, nadie tiene que dejar por esto, es un ejercicio me pueden escribir por Instagram tienen a sus tutores, tienen a los coordinadores de tutores, tienen al equipo de coordinación nacional todo el mundo listo, dispuesto para enseñar, para acompañar, para alentar. Nadie se baja, todos hacen este trabajo, es una tarea y si no la hacen después no se quejen de cuando sus estudiantes no hacen la tarea. No, nos pongan en esa situación. Se me cayó el largo. Bueno, muchas gracias. Me voy al vivo, podemos seguir ahí muchas gracias por todo, gracias equipo, gracias a todas y todos los participantes, los que están acá y los que los van a ver después, un millón de gracias, es un tremendo honor estar acá, muchísimas gracias, les mando un millón de abrazos. Voy sola al vivo, ya lo veo. Nos gracias. vemos en el vivo. Nos vemos ahí, nos vemos. La escuchamos, profe. Detenemos, Lauri, ¿te parece la grabación?